Que, a la que pertenezco, que es la generación del 68, yo hice peritos industriales electricista eh, en Vigo y después fui a Madrid a hacer la, la carrera superior, y allí en la, en la castellana y bueno allí me encontré con, pues eso, en el, en el ojo del huracán de de, de los movimientos sociales eh, estudiantiles pero también obreros allí en Madrid contra la dictadura ¿no? me impliqué y a poco que te impliques ya el, el sistema se encarga de que te impliques más y en más entre otras cosas no te deja eh, demasiada demasiada opción por lo tanto quiero decirte que que mi participación en, en el tardofranquismo y en la transición eh, a la hora de volver a la universidad después de la transición, claro, me di cuenta que, que ya no estaba para, para, para terminar la carrera de ingeniero superior, que me había cambiado completamente la mentalidad y, y me puse a hacer historia. ¿no? Eh, quizás la explicación es que aquellos que intentamos cambiar la historia, yo creo que lo conseguimos por lo menos un grado en en mi opinión importante durante el tardo franquismo y la, y, la, y la transición digamos apreciamos especialmente la historia me parecía importante porque te tropiezas con la historia sabes si la quieres cambiar y yo creo que de ahí viene mi mi vocación tardía eh, por la por la por la historia después regresé a Galicia y y, mani, y elegí historia medieval entre otras cosas, porque me encontré con, con la identidad nacional de Galicia, ¿no? cosa que viví como todos como, oh, desde niño, ¿no? en casa, ¿no? sobre todo a través del idioma, pero que, que adquirí una conciencia política y una conciencia historiográfica, porque eh, para la formación de las identidades, de, de lo que se llamaban en aquel momento nacionalidades, etc., es fundamental la época medieval Aparte que le encontré otros muchos atractivos que me, distan me distanciaba un poco del presente en el que yo había participado eh, de manera tan intensa. Carlos, ¿y ¿sí a parar, a centrarte en la revuelta de los Imbandinos? ¿No? Pues... de investigación. Eh, en aquellos años estaba muy de moda, ¿no? El estudio de las revueltas, eh, las comunidades de Castilla, las Germanías de Valencia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que, que te. Bueno, también estaban muy de moda las discusiones de la transición del feudalismo al capitalismo. <risa> y yo recuerdo que había clases en donde de, de, de medieval y de moderna no hacíamos nada, pero de transición del feudalismo al capitalismo no, lo hacíamos todos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese tiempo? Bueno, eh, realmente el, el, los años de, de interés por los conflictos y las revueltas son más bien los 70. Yo, yo hice todo, toda mi tesis de licenciatura y tesis de doctorado ya en los 80. ¿no? Y por lo tanto, digamos, cogí pues, los últimos impulsos de esta historia eh, de conflictos y de, y de revueltas y la revuelta de los silmandiños estaba poco estudiada. Yo hice mi tesina y mi tesis sobre la revuelta de los silmandiños, que es uno de, una de las grandes revueltas del siglo XV en toda Europa, junto con los payeses de Remesa, junto con los en Italia, junto con, con la Revolución Usita en Bohemia, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, además de eso pues eh, tratando eh, con un nuevo enfoque eh, las, las fuentes eh, transcritas, orales, que sobre todo el pleto de Tavera Fonseca, pues eh, llegué a una serie de conclusiones que no eran habituales en la historiografía oficial. En primer lugar, eh, aunque había una intuición en ese sentido, no estaba verificado empíricamente el protagonismo popular ¿no? de campesinos, de artesanos, de marineros que, que ocupaban mayoritariamente los cargos de la santa hermandad, ¿no? sobre todo a nivel, a nivel a nivel local. Después la inteligencia para hacer alianzas con la burguesía urbana, con, con el bajo y medio clero, con los hidalgos, etc. Y por último el carácter triunfal contra todo lo que nos venían contando, de que todos los intentos de rebelión fracasan, etc. El carácter triunfal de la revuelta hermandiña fue lo que finalmente ya, eh, hice, en el momento de hacer la tesis, me, me enamoró, me enamoró más. Porque no solo echaron a los nobles, o algunos se quedaron en Galicia, en el exilio interior, sino que gobernaron Galicia durante dos años. Y además después, cuando vino la reacción nobiliaria, pues eh, no fueron capaces de imponer la represión, que es otro también lugar común, eh, eh, en parte real, pero en parte falso, en este caso falso, de que si te rebelas te reprimen y tal, y mucho más en España cuando vivimos el fracaso de la República, seguido por una represión tan sangrienta y tan y tan numerosa. Por lo tanto, encontrarse en la historia de Galicia, de España, una revuelta triunfante, no es, no es poca cosa. Y además, porque... Tú hablabas de la transición del feudalismo-capitalismo, pero me percaté que hay una transición que es tanto o más importante que pasa desapercibida y que no se valora por el economicismo del marxismo de la época. Y es la transición del siglo XV al siglo XVI de la Edad moderna perdón de la edad Media a la Edad Moderna. Es una transición muy importante de donde surge el Estado Moderno, pero que tuvo también en algunos lugares una participación popular, que es el caso de luego de Galicia y por supuesto... De, de Cataluña ¿no? por, por ejemplos los ejemplos más cercanos a, a nosotros, por lo tanto, estamos eh, decíamos, me decía a mí mismo, estamos estudiando una revuelta que tiene una trascendencia eh, eh, no solamente eh, para los, las, las coronas de, de peninsulares y, y las nacionalidades eh, peninsulares del siglo XV sino para el junto, para el conjunto de Europa eh, en Galicia los efectos duraron siglos, eh, de, de, una, de, de una revuelta triunfante que eh, en último extremo acabó dándole la propiedad de la tierra a los campesinos, eso ya en la época moderna y contemporánea. Pues, eh, bueno, es el caso de una revolución triunfante que se cuenta un poco, pocas con las dedos de la mano. Y en 1993 nace Historia de Batí. Ver cómo nace y cómo ha ido pasando, porque ha pasado de ser un seminario universitario a una cosa muy importante, que es la Real Academia de... Perdón. Tengo un problemilla aquí con la cita. ¿Eh? Repito la pregunta, ¿eh? ¿Cómo en 1993 nace historiador? Mira, okay. y... En fin, eh, yo realmente empecé a hacer historiografía, que no historia después de la tesis, pero había introducido en mi investigación inicial sobre los irmandiños mucha metodología y mucha historiografía y mucha y, y entonces después empecé a reflexionar en función de mi propia práctica y empecé a trabajar en temas de, de historiografía con más, con más profundidad y, y, y, y, y, y bueno, mis, mis viajes por aquellos años, eso ya en los 90, frecuentes a la Escuela de estudios de Ciencias Sociales en París, me pusieron en contacto con Anales y, pues, también a partir de, de, de, de, de las relaciones en Francia, también con la PASAN presia, en la Institución Marxista Inglesa y todo eso. Y entonces les convencí para que organizáramos un gran congreso en Santiago de Compostela y eso fue el primero, en el año 1993. De ahí yo saqué la, la conclusión. Los puse en un trabajo mío, la historia que viene, redactado un mes después, de que era necesario ir hacia un nuevo paradigma o sí, consenso. Chicos, ¿me oís? Sí. Perdona. Disculpad que os interrumpa. Eh, el sonido está mal, ¿vale? Eh, atendiendo a lo que me ha dicho Carlos, ¿vale? Eh, he ido a comprobar, ahora cuando hemos hecho el palo que te ha hecho este pitido. Vale, ya no lo acabo de ajustar para que esté todo perfecto Sería... Sí, sí, Muchísimo Te lo digo, te lo digo Si me das un segundito Disculpa, eh, Carlos Sí, sí, tranquilo Te digo... Un segundito, eh las hermandades de los o sea, Ay, perdona, atrás... disculpa la, la, la, los hermandiños de la revuelta de los hermandiños vale, vale, vale pues empiezo con esa pregunta, ¿eh, Carlos? ¿Eh? perdona, ¿eh, Carlos? O sea, para, asegurarme empe... para que tú hace, hacemos de nuevo la pregunta de los hermandiños, ¿no? exacto vale, de acuerdo vale. Un, un segundito que os aviso podéis hablar de mientras, pero no estoy grabando. vale, vale, vale ¿no? Claro. Pero en aquel momento ya dejaba de hacerlo, ¿sabes? Esa es la conclusión a la que llegué. Bueno, está el técnico el ahí con peleando. El, ¿eh? Con el barco de bajada. Sí, había que, había que ir en otra dirección. Por eso que Historia Debate pasó de, de ser un debate solo y... Hacer un laboratorio de nuevas propuestas. Eso, vale. eso es... Bueno, en parte eh, tenía cierta inclinación, por ¿no? cuando eh, biográficamente pues había participado antes eh, del de movimiento estudiantil, del movimiento obrero, del movimiento campesino, etc. No la niego, no, niega, no niego esa, esa incidencia. Pero sobre todo eh, me encuentro que siendo muy conocido el tema de los irmandiños en Galicia, pues, pues no, no, nadie le había dedicado ni una tesis ni una tesina cosa que, que yo hice todavía había una documentación recientemente publicada muy interesante sobre declaraciones verbales eh, que hablaban de la revuelta hermandina del pleito Tavera Fonseca y bueno, lo dicho, hice la tesina, hice la tesis sobre ese tema confirmando eh, que se trata de una de las grandes revueltas eh, europeas eh, del siglo XV junto con los payeses de Remensa en Cataluña los Chiompi en Italia la Revolución Usita en Bohemia, lo que pasa es que en el caso de, de, de, de los Remensa y los Irmandiños se tratan de revueltas civiles, aunque eh, para, el, para el caso de Galicia tenía una, una dimensión providencialista clara, pero que no era, que no era mayoritaria. ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una revuelta una profunda, participa la mayoría de la sociedad, de un, de, de un protagonismo mayoritariamente campesino, eh, artesanal, eh, de, la, de la gente del mar, etcétera, que supieron trazar los populares unas alianzas que les dieron el triunfo con la burguesía urbana con, con el bajo y el medio clero, sobre todo los cabildos de las catedrales con, con los hidalgos y algunos caballeros aislados etcétera ¿no? y gobernaron eh, dos años eh, expulsaron a a los señores más recalcitrantes que son las las, las cabezas de las grandes casas eh, señor, señoriales, los expulsaron de, de Galicia ¿no? Y, y bueno, y cuando volvieron la, eh, con, con, con sus ejércitos, la reacción señorial los vencieron en campo, en campo abierto, pero no fueron ni quisieron eh, iniciar una represión que, que, que, que tendría que ser masiva porque el movimiento había sido masivo. El Condolemos, que era la figura más importante de esa nobleza derrotada, dijo que no había de comer de sus robles, es decir, en gallego le decían eh, le decía el mariscal pardo de cera que colgara a los vasallos de los robles, de los carvallos, y él decía, el conde de lemos que él no iba a comer de los carvallos, es que los carvallos eh, de las bellotas se alimentan los cerdos, ¿entiendes? y entonces, que no, que no hubo represión en ese sentido y yo creo que fue muy importante porque está más claro que en otros lugares de europa el, la participación popular en el tránsito de la edad media a la edad moderna que ha estado muy infravalorada por, por el economicismo del marxismo de aquella época y es muy importante porque es de la que nace el estado moderno el humanismo etcétera pero también unas clases populares muy empoderadas como diríamos y en el caso de galicia eh, eh, triunfantes no eh, bueno para, para, para nosotros que nos movíamos en españa y que en la lucha contra la dictadura pues comprobamos la fortaleza que tenían los aparatos represivos como decíamos en aquella época pues que una revuelta pudiera triunfar vamos no, históricamente hablando nos parecía a mí me parecía muy importante y, y, a, y a los que acogieron los resultados en la prensa recuerdo Manuel, Manuel, Manuel Rivas que dirigió un periódico así democrático en aquel momento, importante en ese momento, y decía por fin, por fin una revuelta que no es diezmada por la, por la, por la represión ¿no? entonces yo creo que es muy importante la, esa transición hay que eh, rehabilitarla entre la época medieval a la época moderna porque condiciona eh, pues, todo lo que vino después, es decir, el antiguo régimen y este a su vez la época eh, contemporánea. Por lo tanto, fue muy satisfactoria esa investigación y no te digo para Galicia, ¿no? ese final de los sanas y, y tu participación en la creación de ese... Bueno, la R no es, no es de, de, de Real, ¿no? O sea, seguro que ah, al lector... Es, es que yo lo he leído por ahí. Es que Red Académica Internacional Historia ah, de Arte. Claro, claro. Era lo que nos faltaba. Que nos coronaran, ¿no? No, no, no. Pues alguien que se equivocó, pues no sé, tampoco me ¿no? Pero la realeza, no te olvides, que, que es de origen divina. Y nosotros surgimos de abajo. Entonces decirte que en el año 93 yo aproveché que estuve esos años 90 visitando la, la Escuela de altos estudios de Ciencias Sociales en París. Primero como y después ya como director de estudios, etc. Y allí establecí relaciones, por lo tanto, con lo, con lo que eran terceros de Anález en aquel momento y a través de ellos pues con la historiografía marxista inglesa y, y otras, y, otras y, y otros contactos que, que, que, que aprovechamos para que, que realizar el primer congreso eh, que se llamó así la historia de debate en Santiago de Compostela para estudiar la situación de nuestra disciplina después de la caída del muro de Berlín siempre teniendo muy claro que si cambia la historia cambia la escritura de la de la historia y poníamos, digamos, incluso pusimos en el cartel de convocatoria del Congreso, pues eso, el muro de Berlín cayendo. Entonces, ahí un poco tuvo una importante presencia orgánica, anales, pasan presen, etcétera Y yo hicimos tres Congresos más, uno en el segundo en el 99 el tercero en el año 2004, y el cuarto y último, de momento, en el año 2010. Tocaba este año, 2011, el quinto congreso, pero la pandemia lo impidió, veremos si lo podremos hacer o no el año que viene, porque los hacemos siempre coincidiendo con los años sacobeos. ¿no? en que hay, se da pues eso eh, la, esa peregrinación a Santiago de Compostela porque planteábamos en 1993 eso eh, eh, nuestro congreso como una peregrinación de los historiadores del mundo para analizar el estado de nuestra disciplina decía que pues, en el primer congreso con todo yo quede claro que estamos ante un final de ciclo historiográfico y ...y que Anales y el marxismo ya no iban a decir nada nuevo y que tendríamos que buscar caminos nuevos para unas realidades políticas, sociales, culturales nuevas que se iniciaban con la caída del muro de Berlín y han llegado hasta el paroxismo hoy en día. Porque, claro, En estas dos o tres décadas anteriores, pues eso, ese momento de cambio, ese tránsito del siglo XX al siglo XXI, se ha acentuado mucho más, con lo cual creo que estábamos muy, muy acertados. Yo publiqué un trabajo en ese momento, como conclusión del Congreso, la historia que viene, que en el año 2001 dio lugar a un manifiesto historiográfico firmado por 600 700 historiadores de 40 o, o 50 universidades de, de, de, de todo de todo el mundo por eso no más que un más que un grupo yo, yo diría que somos una red porque a partir del año 99 aterrizamos en internet y ahora ya el grueso de nuestra actividad se realiza en las diferentes eh, redes redes redes sociales aunque pretendíamos hacer un quinto y ya dije congreso presencial, mejor dicho sería digital y presencial a la vez este año que, que no que no pudo ser por el COVID pero, pero, ¿Y pero será países, digamos en la web se explica que Historia Debate es una red es un foro, es un taller de experimentación y es un proyecto historiográfico ¿no? ¿cuáles han sido los principales logros en, en estos ámbitos? Bueno, como foro es que hay en la web, hay centenares o miles de participaciones en decenas de debates, etc. De eso no hay, no hay, no hay, no hay duda. Eh, lo más interesante es como movimiento historiográfico, como una propuesta para ejercer el, el oficio historiador en el, en el siglo eh, XXI. ¿no? Eh, bueno, ahí me correspondió ahí un papel individual a mí, a mí, ir haciendo las propuestas y después también en función de, de las reacciones y de los debates, ir aquilatándola hasta, hasta hoy en día. y Hace poco, hace dos años o así, en la Universidad de La Habana expuse un balance de, del manifiesto del año 2001, o sea, eh, pues eso, casi 20 años después. Y con alguna excepción en general se han ido confirmando sus nuevos caminos que, que se abrían. Yo qué sé, por ejemplo, una idea, digamos, menos, menos positivista del papel del, del historiador, que el historiador tiene que jugar ahí un, un papel, de hecho lo juega, pero se ocultaba, etc. Por ejemplo, ampliar hasta el momento. Los positivistas han relegado, han relegado al historiador casi a ser alchimero. ¿Casi, perdón? El historiador a ser <risa> eh, el historiador No, a no, así es, y entonces. Eso por un lado, por otro lado, acercar hasta el momento presente el objeto de nuestra investigación, lo que llamamos historia inmediata, otros le emplean otros otros otros términos, hacer una historia más digital. mira Yo, yo he estado viendo eh, a la hora de dar en ese curso que, de vídeos breves que, que, que, que estoy terminando de dar en, en, en las redes, etcétera, estaba viendo y... La primera conferencia mía grabada fue del año 1990, es decir, que hemos sido muy pioneros en el uso de las nuevas de tecnologías. y Historia de debate como web nace en el año 99, y bueno, pues ahora, claro, estamos en YouTube, estamos por todos los lados, en LinkedIn, estamos por todos los lados. Pero quiero decir que en un momento que la profesión está descubriendo la digitalización como consecuencia de la pandemia, pues ya llevábamos, yo estoy terminando de grabar esta serie de vídeos sobre qué es la historia, pero es que yo he grabado varios cursos ya los años anteriores de mis clases, para que los propios alumnos de ese mismo curso trabajaran, no solamente con su presencia en las clases, sino pudiendo también repasar lo que se decía, etc. Por lo tanto, en muchos aspectos hemos sido precursores de lo que ahora ya está más, más al cabo, al cabo de, de, de la calle ¿no? y por lo tanto fue un balance muy positivo más positivo de lo que se pensaba porque la resistencia al cambio de paradigmas a lo que llamamos nosotros nuevo paradigma entendido con nuevo consenso historiográfico sin hacer la raza del siglo XX y apoyándonos en, en todo lo que había avanzado que no fue poco análisis del marxismo pues uh, generó una resistencia muy fuerte cuando sacamos el manifiesto en el año 2001 yo me encontré que había cuatro grandes tendencias en, gener en general, ¿no?, internacionalmente hablando. Una, los partidarios, una vez, después del declive de Náles y el marxismo, los partidarios de la vuelta a Bonranque y al positivismo, que eran muy fuertes, no porque estuvieran organizados, sino porque fue una reacción natural, volver al archivo, al documento, no complicarse más la vida, olvidarse de la historiografía y, y, y todo eso. Después estaban los que continuaban con la nueva historia de análisis en el marxismo. Después vinieron los posmodernos a convencernos, todo lo contrario que decían los positivistas, que la historia era, no era una ciencia y no debía, debía abandonar toda pretensión de ciencia y, y era decían ellos una rama de la literatura. Y después estábamos los que estábamos hablando del nuevo paradigma, no solo historia de debate, sino también otros, porque solemos recoger iniciativas que van en esa línea de adaptación de la disciplina al siglo XXI en, nuestro, en, en nuestra plataforma de, de, de, de, de propuestas, pero nadie en ningún otro lugar del mundo ha hecho lo que hemos hecho nosotros, articular esas propuestas como un programa historiográfico, que en, en buena medida se está cumpliendo, pero tampoco te creas que que es eh, mayoritario del todo, lo que pasa es que, que el positivismo está a la defensiva, el pues, modernismo ha fracasado, es residual, nunca tuvo mucha influencia en el ámbito latino, pero, pero, pero bueno, ahora menos todavía, en el propio mundo anglosajón, pues también está muy, de, muy de, de retirada, por lo tanto hay una esperanza historiográfica, de, como decíamos al finalizar en el manifiesto, para una nueva primavera para la historia. En eso estamos, todavía estamos batallando en eso. Yo creo que hay una dominancia en, la, en el utilitarismo, en el ver las ciencias como ciencias, entre comillas, útiles, solo aquellas que tienen una plasmación industrial o, o, digamos, capitalista, y dejar la, la literatura, la sociología, la historia, la geografía como. Como, como artística, como que así podríamos decir. Así es. En ese contexto, en ese contexto Carlos, eh, ¿cómo, digamos, se ha producido cierta burocratización de la investigación? Es decir, esta lucha de los eh, contratados en la universidad por presentar papers al precio que sea para que corten sus currículums. Eh, a mí me da la sensación de que... Dice, esa basurilla intelectual, por esa necesidad de que si no tienen creaciones, no son puntuales. Entonces, claro, yo creo que tan malo es no investigar como no investigar de cualquier manera. ¿no? Pues mira, ¿eh? eso es el sistema académico. ¿eh? Yo no, eh, los jóvenes que comienzan se les dice eh, lo, que, lo que tienen que hacer si quieren prosperar y, sobre todo, si quieren asegurar un puesto académico, un puesto de trabajo, que es, como comprenderás, fundamental. Entonces el currículo se cuenta por, a, por acumulación de ítems, ¿no? Eh, se cuenta a peso, eh, no cuenta, no cuenta la, la, la, la calidad y eso eh, dificulta la, la creatividad y la, y la renovación. Por eso que yo creo que independientemente de que a veces la los usos académicos te obligan y estás dentro de la academia, etc. Independientemente de eso, eh, el, el historiador de, de, de vocación, eh, concretamente dentro de la universidad, eh, no debe perder de vista nunca que nuestro objeto es crear conocimiento histórico nuevo, porque cuando lo hace pierde su identidad y hay mucha pérdida en ese sentido, ¿no? Creo que la generación a la que yo pertenezco biológicamente, porque como llegué tarde a la academia, eh, historiográficamente, académicamente no tanto, ha demostrado cómo eh, con la renovación de los años 60 y 70, cómo se puede hacer historia académica renovando y, y, y comprometiéndote con la sociedad que te, que, que te rodea. y esto. Eh, nosotros creemos que, que es indispensable que las generaciones jóvenes de historiadores lo asuman también para, para el contexto actual, que es, son los comienzos del siglo XXI. Es uno de los objetivos de Historia de Debate. Hay un punto en un manifiesto que le llamamos re, Relievo Generacional, donde con mucha, con mucha pena con, constatamos en, que nos encontramos jóvenes que comienzan y que no pasan del, del, del uso de documentos y que, y que no tienen preocupación ninguna, ya no digo externa, sino incluso interna sobre la metodología, la estereografía y todo eso. Eso está cambiando, pero muy lentamente, muy lentamente, y eso, eh, es, eso coarta el futuro de, de la historia como disciplina académica, porque son las, las nuevas generaciones, por otro lado, muy golpeadas por, por la precariedad y la falta de puestos, claro que... Eh, no, no, eso es un cambio que, eh, que fuerte en las comunidades de historiadores, es decir, que en la enseñanza media y, y en otras profesiones se está investigando mucho y, y, y la falta de puestos para, eh, para, para jóvenes en, en los cuadros universitarios facilita eso, pero... Pasa, eh, por ejemplo, en la memoria histórica la mayoría de los trabajos de investigación, sobre todo represión y colaboración con las asociaciones y todo eso, lo llevan profesores de instituto, ¿no? como todos sabemos. ¿no? y después Pero incluso en mi campo, en historia medieval, por ejemplo, pues formamos eh, jóvenes, leen las tesis doctorales, buscan trabajo por otras vías y, y, y siguen investigando, etcétera Es decir, que ha habido, este esto que tú dices un cambio, muy profundo de la, de la profesión de, de historiador. La universidad no tiene capacidad de absorber eh, eh, todos los buenos investigadores que, que forma y, y que genera y que sigue investigando al margen de la universidad. Es, siempre hubo algo de eso, pero nunca tanto como hoy. Eso es un cambio profundo en las comunidades de historiadores, porque además estos eh, eh, profesores de enseñanza media o investigadores que tienen otro tipo de trabajo participan también en congresos, etcétera Yo creo que es un cambio muy positivo porque eh, digamos que el historiador que está fuera no se ve menos condicionado por el conservadurismo academicista, etcétera Y segundo no, que, y él... que No tiene el problema este de el sí, exacto. Y, y, y después, además, nos permite que hacer historia en contacto con la sociedad. Porque eh, la universidad, que es un invento maravilloso, comprendes, dedicar investigadores y profesores a, a todas esas disciplinas, saberes y fines, es un ejemplo maravilloso. Pero también endogámico, como sabemos, aísla bastante de la sociedad. A pesar de que a veces los propios gestores, etcétera, pues hacen un esfuerzo, pero es muy difícil porque está, es toda una tradición endogámica que tiene la universidad. Y si una parte de esa investigación que es tan, tan tan rigurosa y tan avanzada como la que se puede dar dentro, se da fuera de la universidad, eso facilita o debería facilitar nuestra eh, relación la, la, la relación de la profesión de historiador con el mundo que nos rodea, no olvidemos que, que no lo digo solo como un deseo o, o, o, o porque pensamos que la historia tiene que estar al servicio de la sociedad, es que es la sociedad que nos paga en, en, en la investigación, en la enseñanza pública, o sea, se lo debemos. Y a veces no cumplimos con este deber porque miramos para nuestro propio ombligo, escribimos para los propios colegas. ¿no? Entonces hay que escribir con rigor, pero para, para todo el mundo. Entonces creo que eso es un cambio importante junto con la digitalización de, de la historia, ¿no? porque eso también nos acerca a la mayoría social y le da voz a muchos historiadores que, es, que o están en la universidad en un lugar... Eh, secundario porque la universidad funciona según criterios de antigüedad, estatus, etcétera, o bien porque simplemente están fuera de la universidad. Yo cualquiera que tenga algo que decir lo publica en Academia Edu y todo y cualquiera que quiera proponer algo, debatir algo, pues tiene foros por doquier para hacerlo. Es gratis y existe un público deseando escuchar cosas cosas nuevas. Entonces, son cambios que se están dando. Uno de ellos que pasa desapercibido es lo que tú dices. Es decir, el hecho que la desacademización de la historia relativa, ¿eh? porque cuando hablo yo de quien investigan fuera de la universidad, es no debemos olvidar que los formamos nosotros en la universidad. O sea, son historiadores firmados, formados, o de otras disciplinas en la universidad que siguen investigando. Por lo tanto es parte de la comunidad académica de, de historiadores. Eso lo hemos detectado ya hace tiempo en Historia Debate y está en las conclusiones de, me parece que del tercer congreso como un hecho rechamante, porque, claro, date cuenta que nosotros nos enteramos fácilmente, porque al convocar un congreso, ves un poco la relación de todos los que los que quieren presentar de todos los que se inscriben un congreso, quiero decir, de, de estas características, con ¿no? un número muy elevado de ponentes y una participación, pues eso, en tres sesiones paralelas durante una semana Carlos, vamos a hacer un paréntesis porque quería hablar de generamos estas discusiones y ¿no? tú has publicado un libro que se llama La base material de, de la nación, el concepto de, de la nación de Marx y América. Y claro, supongo que recurrirnos a la vieja pregunta entre los ámbitos marxistas de ¿se puede ser marxista y nacionalista? O, o, ¿O solo puede ser una de las dos cosas? ¿Contesto ahora? o? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, pues sí, claro, mira. Eh, ese trabajo al que te refieres que lo editó el viejo Topo hace, hace poco y, eh, y, y que tiene como sobretítulo la base material de la nación, eh, es un trabajo de investigación sobre las obras de Marx y Engels, no solo las obras fundamentales, sino también cartas, artículos de prensa, todo, sobre cómo ellos se posicionaron entre los, los procesos entre los nacionalistas de su, de su época y los procesos nacionales de de, de su época y cómo buscaron un concepto materialista para eh, buscar un de nación, eh, cosa que es muy desconocida porque no sé quién, haciendo una lectura muy parcial de, de, de, de, de, de los fundadores del marxismo, se ha sacado eso de la manga de que son antinacionalistas de los marxistas, para nada, pero es que además, si ellos mismos en la correspondencia, él, eh, Marx, por ejemplo, la hija de Marx eh, contaba. Jenny contaba de que en mi casa somos todos fenianos, eh, y porque Marx tomó una postura muy beligerante en dos casos, Irlanda y Polonia, y en ambos casos en favor de los nacionalistas respectivos, en el caso feniano, en Irlanda, y de los nacionalistas polacos. Decía incluso que el proletariado, como el, el lenguaje de aquellos años, que el proletariado internacional, el proletariado como clase, perdón, en el caso irlandés y en el caso de polaco, tiene que poner delante de sus reivindicaciones de clase las reivindicaciones nacionales, porque no habrá liberación social mientras no se liberen desde el punto de vista nacional eh, Polonia y, e Irlanda. Fijaros vosotros, está escrito por ellos mismos, no se puede ocultar. Y, y, y lo que pasa, por tanto, si Marx y Engels pudieron ser pronacionalistas en esos casos concretos y también otros ¿eh? porque en el fondo eran también pronacionalistas en el caso de la unidad nacional alemana claro, desde un enfoque distinto que, que la burguesía la burguesía que quería, quería formar la nación burguesa y ellos querían que se igual que, que decían que se desarrollara rápidamente el capitalismo porque eso genera un proletariado poderoso que creían que se desarrollar también el estado burgués para después tomarlo ¿no? pero de un modo u otro también eran pronacionalistas eh, pronacionalistas alemanes entonces, ¿cómo llegamos a este extremo de, de que esa pregunta esté al cabo de la calle? si se puede ser de izquierda nacionalista, hay que decir que está al cabo de la calle en Cataluña, es que en Cataluña ese debate está envenenado completamente Está completamente envenenado. Yo lo viví en la promoción que hicimos de la base material de la nación Está envenenado, donde vi que, que eh, el debate tan turbio y, y tan polarizado que existe en, en Cataluña, pues, dificultaba la comprensión de lo que yo quería decir. Y es, aprovechando los las obras de Marx, de Engels y de Verborhoff, eh, de que la nación como todo fenómeno social tiene una base material, no solo idealista y, y el plantear la nación como, como un hecho subjetivista, radical como un hecho eh, eh, generado por, por la conciencia por la, por la tradición política es lo que impide ver lo que es realmente los hechos nacionales y sobre todo para un historiador entender cómo pueden las identidades nacionales perdurar a lo largo de los siglos. ¿no? Por ejemplo, yo en el caso de Galicia, a diferencia de País Vasco y Cataluña, siempre la identidad nacional fue popular y nunca tuvo hasta el siglo XIX apoyos de élites y menos políticos, ni nada. Y sin embargo sobrevivió siglos. Desde la formación de la nacionalidad gallega entre los en la plena Edad Media pues hasta, hasta hasta hoy en día. Eso, obviamente, eh, el nacionalismo es mucho más reciente, es del siglo XIX. No confundir nacionalismo con nación. Entonces, como hecho social, como hecho comunitario, eh, la nación no podría subsistir tanto tiempo sin tener una base material. Y ahí es donde Marx pues, crea utiliza el concepto de condiciones de producción, condiciones espaciales, condiciones históricas, en fin, toda una una, una, una, una, serie de herramientas que después desaparecieron de los de los no sé de los manuales, sobre todo el Marta Haneker que se hicieron en los años 60-70 para explicar lo que era el marxismo a ver, se habla del modo de producción, de las fuerzas de producción, de la formación social, pero el término que tanto usaron Marx y Engels, que son condiciones de producción que te obliga a situar en el tiempo y el espacio el fenómeno que estás estudiando, sobre todo el fenómeno nacional, desaparece porque no interesa, porque quizás es demasiado concreto, o porque empieza a calar esa idea de que el nacionalismo, como es internacionalista, pues es antinacionalista. Marx indicaba que la clase obrera, para, para, para hacer la revolución mundial, primero tiene que tener la hegemonía en su propio país. Y decía, tiene que convertirse en clase nacional. ¿Cómo pudimos olvidar todo eso? Yo, deciros que cuando hice esa investigación y escribí la primera versión en los años 80 del libro en gallego, pues realmente mi inquietud era solamente pues de, de aprendiz de historiador en aquel momento, ¿no? Es decir, de ¿cómo es que la nacionalidad de la Liga ha podido subsistir X siglos? Sin, sin apoyo superestructural ninguno, en un ámbito exclusivamente eh, popular, etcétera. Entonces tiene que haber una base material y me la, la encontré, encontré esa explicación, esa intuición mía se confirmó, eh, eh, leyendo eh, eh, la, todo esto, todas esas eh, publicaciones menores y mayores, pero también menores de Marx y Engels y ayudado por el judío Bérbero que tenía la misma inquietud y que la plasmó en, a principios del siglo XX en unas obritas eh, que, que, que pasaron desapercibidas porque después vino el stalinismo y todo lo que no fuera ortodoxia eh, acabó, acabó con ello Bueno, en gran que es utilizar los hechos históricos para justificar el presente ¿No? es decir eh, si soy nacionalista quiero justificar eh, que me no sigo nacionalista para justificar mi posición actual y si soy antinacionalista quiero utilizar a Marx para dar ver en establecido entonces esto es una práctica que yo creo que hace mucho en la actualidad y que claro científicamente mucho la historia porque evidentemente cualquier cosa que se haga desde el presente al pasado eh, tiene una huella del presente pero una cosa es una huella, otra cosa es una manipulación que, que, que yo creo que se está pasando. En, acabas también de hace un tiempo de publicar sobre el paradigma, el nuevo paradigma de la historia y hablas ahí de eso que hemos estado hablando, de la gran relación que tiene que haber entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria me hace mucha gracia cuando entras en el tema de las competencias porque las competencias yo creo que, o la enseñanza por competencias es una de esas cosas que yo creo que se venden como objetivas cuando se está haciendo una objetiva. Bueno, eh, sí, yo, yo publiqué un trabajo que se titula, que se titulaba Propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia. Por cierto, un, una, una investigación mía eh, que partió de, de, de la participación aquí, en aquel encuentro en La Taula, en Barcelona, en, la, en el que nos conocimos. Y, y, y ahí hice un trabajo, de, normalmente me dedico a estudiar las tendencias historiográficas, ¿no? entre otras cosas pero encontré que, que, que había que para entender eh, los paradigmas de la didáctica había que hacer un trabajo de buscar las tendencias pedagógicas, didácticas que influyeron en la enseñanza de nuestra, de nuestra disciplina ¿no? y, y el motivo de ponerme a hacer historiografía didáctica, digamos es que me extrañó mucho que una cosa tan, tan impuesta como la educación en competencias, impuestas a partir de la OECD y de, los, y de los gobiernos nacionales en los diferentes países occidentales, impuesta en mayor o menor grado, y aquí en las universidades europeas el plan Bolonia. ¿no? Y, y me preguntaba cómo puede ser que los, los colegas de didáctica de, de la historia, no, no fueran críticos o más críticos con la educación de competencias ¿no? eh, porque realmente se trataba de trasladar eh, de la enseñanza laboral eh, a, la, a, la, a la enseñanza secundaria o a la enseñanza eh, superior pues to, toda una serie de de, de paradigmas eh, como si todos fuéramos eh, eh, como si lo que enseñáramos es un oficio de, de, de, de mecánico o, o, o, de, o, o de electricista. ¿no? O sea, ¿Cómo se pudo aceptar eso? Yo entiendo que era la época dorada del neoliberalismo y que lo hiciera la OECD, que ahora cambió, ya no es, ya sabes, las instituciones nacionales, internacionales, ahora a partir de la pandemia están en otra onda, afortunadamente mejor, para, más favorable a, a, la, a, la, a, la, a la sociedad que la que estaba en aquel momento. Y entonces empecé a buscar de dónde, de dónde salía eso, vi que había, eh, no sé, eh, tendencias didácticas, progresistas, constructivismo, eh, Paulo Freire, toda una serie de cosas, y, y, y que esta educación en competencia caía de del cielo, mejor dicho, del cielo de las alturas, es decir, de los poderes económicos y políticos constituidos, eh, no solo en, lo, eh, en el ámbito nacional, sino sobre todo en el ámbito internacional. Y, y, y la conclusión a la que llegué es eh, doble. ¿no? Primero, la necesidad de volver a poner el profesor en el centro del proceso educativo. porque La educación en competencias, eh, eh, lo, lo, lo reducía a un simple facilitador, como ya sabemos. Segundo, recuperar lo de la educación en valores y hacer que la educación en valores esté por encima de la educación en competencias. Porque si no, los valores desaparecen en, en todo el plan de, de las competencias. En ningún sitio está que eso tenga que ser regido por, por, por valores. Los valores son de eficacia, de, de, de habilidad laboral, de, de capacidades concretas asesino. bueno pues entonces lo que decías volver a poner en, en el centro al historiador como transmisor de valores y de conocimiento sin abandonar esa idea del aprender a aprender, porque las dos cosas hay que hacerlas a la vez. Segundo, poner la educación en valores por delante de la educación en competencia. Y en tercer lugar, asumir una idea que surgió en la Comisión Tuning, cuando se trataba de adaptar aquí eh, a la enseñanza de la historia todo esto de, de la educación en competencia, de que el, el, el, que el profesor enseñe habilidades historiográficas con el uso de fuentes que era una vuelta que le dieron los colegas allí, muy inteligente, es de decir, eh, son, es necesario enseñar habilidades y herramientas para, para, para el manejo, pues que sea para el manejo, de, en este caso, de las fuentes. Pero quizá lo más importante es eso, sin, sin tirar mm, en fin, eh, con el agua sucia, digamos, el niño por el agujero de la bañera, a aprovechar reformulando la educación en competencias pero poner la educación en valores por encima de la educación de competencias a la hora de enseñar y, y el hecho de, de, de, de, del aprendizaje colectivo no debe reducir al historiador a, a alguien que tiene la boca callada para que los alumnos hablen, sino que los alumnos deben hablar pero el profesor debe también hablar porque tiene la responsabilidad de enseñar y de transmitir no solamente conocimiento sino también valores. Si no no, no hay futuro para la enseñanza de la historia. Un, y no hay futuro para la enseñanza si no se enseñan valores. No se trata de una asignatura eh, para la para la formación de, en la ciudad, de ciudadanía, ¿no? Se trata de, de, que, de saber de, de cómo se ubica el, el profesor, en este caso el profesor de historia, en un siglo donde vivimos todas estas tensiones que, terribles eh, y donde eh, a, a los niños y después ya en la universidad, a los adultos, hay que enseñarles eh, cómo guiarse ante este mundo que tiene su parte tenebrosa y su parte eh, peligrosa. A, y eso no puede ir separado de forma, de una formación profesional, que además en ciencias humanas y ciencias sociales tiene que tener esta dimensión de valores, sino como ya tú decías, es que ya no sabemos ni a dónde vamos, ni, ni para qué sirve nuestra profesión, concretamente para qué sirve la historia. ahora? Sí. Vale. Pero, vale. Falta luz. Uy. Falta uy, luz. Uy, uy. Sí, sí, te falta. Hágase la luz. Ahí. Vamos a ahí Ahora. Epa. Vale. A ver, eh, te explico un poquito cómo lo tengo yo planteado, ¿vale? Eh, mi parte es bastante menos académica, ¿vale? Y básicamente, eh, a mí me gusta intentar despertar el interés en la historia de gente que no tiene por qué tener interés en la historia. ¿vale? Entonces, eh, yo lo tengo planteado como una serie de preguntas, un poco genéricas, pero que básicamente para que te das una idea. Eh, hoy en día, un joven eh, que tiene un trabajo precario de repartidor en la nueva economía uberizada, eh, diciendo, o te lo pregunto grabando ¿eh? eso solo para avanzarte eh, que tiene unos ídolos de barro cuyo ejemplo moral es irse a Andorra a pagar impuestos o pagar menos impuestos dice que no tiene ningún interés en la historia ¿por qué le tendría que importar la historia? ¿vale? esa es una de las preguntas que yo me hago, sobre todo porque a mí lo que me gusta con estas entrevistas es intentar llegar a una serie de gente para despertar eh, un poco eh, la conciencia social de quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos, ¿vale? Después de esto, eh, te haré alguna pregunta en relación a los jóvenes que ahora están por marcar, después de hacer la selectividad, que quieren hacer historia, ¿no? Toda, to, con todas tu experiencia ¿qué les podría decir? Y después de esto, ¿vale? Haremos un pequeño juego en el que yo... Te diré algunos conceptos históricos para que tú me des tu opinión. Eh, la, segunda, vale. la segunda pregunta sobre qué era. La, la primera pregunta era. ¿Era lo los, que, precario, el, sí. los precarios, sí. ¿Y la, Entonces, ¿Y la segunda? La segunda pregunta era en relación a un joven que hoy acaba de terminar la selectividad y está marcando las universidades a donde desea ir o le gustaría ir. Eh, ¿Qué le dirías a ese joven que va a empezar la carrera de la historia? O, es más. Ese joven que está dudando sin marcar la carrera de historia. ¿Vale? Porque yo, esto lo pregunto porque creo que eh, a veces hay de poca promoción de, de estas cosas. ¿no? En relación a todo lo que hablabais, de que, claro, eh, en la educación con competencias, la educación en plan Polonia, yo me acuerdo porque lo viví y lo compartí bastante fuertemente. Vale, esa es la segunda pregunta, entonces después de ahí yo te diré una serie de conceptos históricos ¿vale? Para que tú libremente me digas quién se te pasa por la cabeza a hablar del positivismo, a hablar... Bueno, de algunas que algunas concedencias de tiempo te tengo que tengo aquí apuntado cuatro o cinco conceptos que si crees que quieres quitar alguna cosa nos lo dices eh, y, y al final de ahí ya pasaremos al minuto de oro la pregunta de qué es la historia para ti y como ya he visto en el canal exactamente para qué sirve la historia la pregunta es menos académica yo, en vez de qué es la historia siempre trato de preguntar para qué sirve la historia en el mundo real que es una pregunta que la gente también se hace mucho ¿no? y finalmente aparte cuando termino una entrevista estamos haciendo una recompilación final para luego montar un vídeo aparte, con todas las respuestas de los invitados, que es en tu campo concreto, que es la eh, si pudieras recomendar una obra para alguien que no, es, que no es especialista, ni es historiador y quiere introducirse, ¿qué obra, qué libro eh, o cualquier otro formato que yo decía, lo sabes, recomendarías para acercarse a esa pasión, ¿no? de, eso es un poco lo que te voy a preguntar. Espero que te parezca bien. Estupendo, me parece bien. ¿Sí, señor, tienes que subir. Tienes que subir tu culo. Voy, voy. un poco oscuro, Así es. Ahora. ¿Vale? Perfecto. Un segundito. Vale. A ver, que pongo mi micro? Vale, hola, ¿me veis todos? Sí, perfectamente. Vale, pues me presentas tú, ¿vale? ¿Me escuchas, papá? Sí, sí, sí, sí. Vale, me presentas tú y empezamos, ¿vale? Vale. Bueno, Carlos, pues ahora te dejo en manos del travieso de. de, de, de, de que unas preguntas un poco diferentes a las Muy bien. Eh, hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar, eh, porque habéis hablado un montón ¿no? de, de, del uso de la historia para quien uh, va dirigida ¿no? y todo esto. Yo quería retrotraerme un poco a la actualidad, ¿no? a, a la realidad de la mayoría social, y quería hacerte la siguiente pregunta. Para ese joven, que es precario, que trabaja de repartidor o en un trabajo temporal con bastante pocas garantías eh, su vida se resume de casa al trabajo y de trabajo a casa. Y que el entretenimiento que consume muchas veces eh, está, digamos, protagonizado por unos influencers, todos son así, pero algunos que son como ídolos de barro, eh, que su discurso muchas veces eh, no hablan ni se preocupan por eh, la realidad material de ese joven. Este mismo joven dice, pero yo, a mí la historia eh, me aburre, son fechas, son generales, son personajes. ¿Por qué me tendría que interesar a mí eh, la historia? Bien, eh, yo respondería que... Te va a interesar la historia si quieres cambiar el presente que vivimos. Es decir, que para cambiar las cosas hay que saber historia. Y además hay que leer historia porque es, porque es como te animarás a cambiar la historia y es cuando te darás cuenta de que se puede cambiar la historia porque está cambiando continuamente y las cosas no tienen que quedar así como están para, para, para siempre. ¿no? Claro, me refiero a una historia que no es la historia tradicional, positivista, de las grandes figuras, las grandes batallas, los grandes acontecimientos, en fin, obviamente no. Eso es tener mala suerte porque le les tocó un profesor eh, en un instituto malo, ¿no? porque la mayoría de los profesores eh, de, de instituto sinceramente no explican la historia así. Tampoco pueden hacerlo porque los programas no se lo permiten ¿no? una historia tan elitista, tan eso. Y mira, te voy a decir otra cosa yo aparte de medieval e historiografía eh, también trabajo sobre la historia inmediata ¿no? y, y, y por ejemplo he estado trabajando sobre el movimiento de los indignados desde que nació, mi primera conferencia la di el año 2011 y entonces eh, he ido siguiendo eso, con conferencias académicas, escritos, etcétera ¿no? y, y, y un defecto que, que tenía el movimiento de los indignados que tuvo es que no tenía en cuenta la historia por eso nos chocaba cosas que decían sobre la transición por ejemplo o cosas que decían eh, yo qué sé sobre sobre no nos representan y tal tumba o sea olvidando porque en el fondo es el mismo tema de la transición que, que las instituciones que nos hemos dado han tenido un costo humano importante. Nos ha costado mucho llegar a este régimen democrático que hoy tenemos. Un desconocimiento histórico que, si, si es así para nuestra historia de hace unas décadas, no, no digamos cuando se trata de una historia muy anterior. Eso en parte en el 15M fue eh, compensado cuando se creó Podemos porque el grupo de profesores de la Complutense que estuvieron en la formación de Podemos, a pesar de ser que no eran historiadores, bueno, hay un historiador, ¿no?, como Domenech, etc., eh, pero no eran historiadores los de Madrid, concretamente, sino politólogos, pero sí saben historia, porque en ciencia política se estudia historia, y luego, por ejemplo, Pablo Iglesias la sabe, sabe o Rejón, cualquiera de sus, sabe, sabe historia, y un poco enmendaron todo ese, to, todo ese desierto de conocimiento que que tenían los los, los eh, que tenía el 15M, que, que en aquel momento nos pareció una cosa menor ante lo maravilloso que era esa esa generación queriendo hacer su propia historia. Entonces, si, si quieres hacer tu propia historia, tienes que conocer la, la historia. Yo no soy de los que dicen que ahora que son los más jóvenes son más pasivos. Eso se decía de los mismos que se revelaron en el año 11. Se decía y, y puedo decirte que como investigador del movimiento indignado que en este momento está eh, eso va por países y, y zonas áreas geopolíticas empezó en el norte, en el norte de África eh, pasó a Europa y a Estados Unidos eh, y, y, y, y un poco murió ahí aunque tuvo eh, se, murió de, entre Europa y, y, y Estados Unidos eh, eso en la en, la prime, en la en los años 10. Sin embargo, en los años 20 revive en Chile, revive en Perú, revive en Colombia y en todos los sitios con resultados. ¿eh? Con resultados. Aquí es muy evidente porque pues, era imprevisto que un partido surgido de un movimiento social como Podemos pudiera estar llegara no solo al parlamento sino sino que hasta el propio gobierno pero en otros sitios, yo en Portugal que por cercanía lo sigo también, fue un movimiento fue fortísimo y explica los gobiernos de izquierda que ha habido de, desde los años últimos sin duda alguna, tanto se pueden cambiar las cosas pero para cambiar las cosas hay que, sa hay, para saber a dónde queremos ir hay que saber de dónde venimos, etcétera, después hay una cosa de gusto personal, no pero el gusto personal cuando como profesor te venía un alumno que, que ya yo, yo quiero hacer historia, como sea, es que ese alumno tuvo un buen profesor. ¿Entiendes? O sea, generalmente los buenos profesores en secundaria generan vocaciones. Nos, de... nos decía una entrevistada en relación a esto que dices, a Rosaliarte, nos dijo que la historia no es que sea aburrida, es que a veces algunos la enseñan mal. No, la enseñan, por, pero, pero muchas veces por propia, por falta de compromiso del propio profesor con, con, con, con la disciplina que está, que está explicando, ¿entiendes? Porque si tú quieres a, a la historia, evidentemente no haces una historia de reyes y de batallas, aparte de que es un retraso metodológico eh, brutal. Por lo tanto, con eso quiere decirte que... Eh, que estudiar la historia, ya no digo ir a la universidad y hacer y hacer una carrera de historia, no, no digo conocer la historia como ciudadano cuando tienes muchos problemas es cuando te puede ser más útil porque entonces conoces el secreto y el secreto es que la historia se puede cambiar, pero para eso hay que conocerla y no dar patadas de ciego, no, no dar palos de ciego, hay que saber dónde se da y por qué se da y para eso hay que saber de dónde vienen las cosas. No demasiado, eh, porque una parte de audacia tiene que haber eh, en todo movimiento social, porque si no, no eh, las cosas quedarían como están. Pero hay que combinar eh, ese, esa audacia con el conocimiento de, de la historia. Eh, eh, y tenemos aquí una rica historia escrita y toda una playa de, de, de profesores en, que, que pertenecen a mí. A mi generación, ahora ya jubilados, una mayoría, pero que han hecho un muy buen trabajo. Y, han, y ellos son los que nos han enviado los profesores de secundaria, los alumnos que tenemos, tuvimos que tenemos todavía en la Facultad de Geografía e Historia. Bien, la siguiente pregunta es para aquellos estudiantes que acaben la selectividad y estén a punto de, de decidir en qué se intentan matricular y pues, estén dudando en si sí hacer historia o no. Sí, ¿no? bueno, el estudiante de hoy tiene tanta perspectiva de futuro como, como los que fueron indignados en el año 2011. O sea, que tienen los mismos motivos que hablábamos de los precarios, y ellos lo saben. Por lo tanto, en ese sentido pues entran en la universidad porque saben que teniendo un título universitario van a encontrar más facilidades pero que las cosas en general para las generaciones milenian siguen estando duras por lo tanto lo que dije en relación con los precarios vale para esto pero además yo quería añadir algo eh, bueno primero el gusto personal en general hay que hacer estudiar lo que a uno le gusta son cuatro años eh, muy importantes en la vida de uno y yo a los amigos que tienen jóvenes que están viendo qué carrera quieren hacer y tal decían, tú diles que hagan lo que les guste es muy importante porque está el tema de las salidas el tema de las salidas está más que demostrado que está equilibrado o sea, tú piensas que a lo mejor si haciendo económicas, derecho ingeniería, etc. vas a tener más salidas sí, pero van, también hay muchos más alumnos en esas carreras y, y por lo tanto, la, la situación tiende a equilibrarse por, por la ley de vasos comunicantes. Y, y las posibilidades y las dificultades que puedas tener, las vas a tener en todo tipo, en cualquier carrera que elijas para, para estudiar, aparte que tú puedes, como hace en el mundo anglosajón, y aquí no sé por qué no tenemos esa costumbre, estudiar una carrera de letras, y después trabajar en, en, en una industria o lo que sea, hacer un máster mil cosas, ¿no? donde allí incluso está valorado sí, el tener una licenciatura, incluso más que una licenciatura de letras, y, y dedicarse a a, otra, a otras tareas más técnicas o más, o más o más económico. Entonces, el tema no es el tema de la salida, el tema es de lo que te guste hacer ¿no? y lo que te, con lo que te sientas a gusto, porque si no tener que estudiar desganadamente, yo me he encontrado a veces alumnos presionados por sus padres para que hicieran una carrera, entre comillas, con salidas y que después no pasan de, de primer año, ¿Se cambian de carrera a los dos o tres años después? No, que cada que el alumno elija la carrera que le guste. E historia tiene la ventaja que te ayuda a saber quién eres tú y cuál es tu propia identidad social, tu propia identidad nacional, saber de dónde vienes, dónde estás, a dónde vamos. Es un conocimiento privilegio privilegiado de la realidad que vivimos. Y el privilegio de la historia está en que te explica esa realidad en su dinámica, ¿no? Es decir, eh, en cómo ha cambiado y cómo cambia mañana. Justamente la transición, esta, esta transición del siglo XX al siglo XXI, este turbulento siglo XXI, nos sorprende con los giros impresionantes eh, con que nos encontramos. O sea, tú sabes que doblas la esquina y no sabes que te vas a encontrar después. Lo último fue la, la pandemia. O en Estados Unidos, que no es el centro de aquel imperio que fue, ¿no? ya no hay eso, pero, pero es un país importante. Y pasamos de un Trump ultramontano, ultraderechista y, y con todos los defectos que puedas encontrarle desde el punto de vista de los valores cívicos. Y ahora pasamos a un Biden que está aplicando está aplicando muchos programas de la izquierda y dejando en evidencia a la Comisión Europea y a la socialdemocracia europea. Por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, que aquí en España no hay todavía, ni siquiera en el gobierno de coalición está hace, claramente aceptado, etc. Y sin embargo, Biden acaba de conseguir que en el G7, que el 15% vaya para para una tasa del 15% a las multinacionales, y parece ser que el G20 va en la misma dirección, hombre, por favor, el 15%. Eso era la reivindicación del movimiento altermundista, primero que se llamó globalización altermundista, asumida también por... El movimiento de los indignados, sobre todo en Estados Unidos, cuando decía el 1% eh, gobierna el mundo, etcétera etc. Entonces, eso es la reforma fiscal progresiva que, que un sector del gobierno eh, no quiere. Eh, en España, por favor, las cosas cambian o no cambian. Claro que cambian. ¿Y qué es lo que nos da es el el, sen, el, el sentido del cambio, la intuición del cambio, el conocimiento de la de la historia, todo puede ser diferente en el futuro porque todo ha ido cambiando a veces muy rápido y a veces lentamente a lo largo de la historia por lo tanto es acceder a un conocimiento privilegiado, claro, siempre y cuando hagas una historia o estudies una historia, o te enseñan otra historia o leas una historia donde no solo entran cuatro figuras de las élites, ¿no? sino entran la mayoría de la sociedad y no solo se habla de economía sino y de política sino que se hable también de mentalidades de, eh, y, y, y, y, y de los problemas de la gente en las diferentes épocas históricas eso afortunadamente lo estamos reivindicando porque algunos lo quieren olvidar pero ya lo aprendimos con la escuela de análisis y la historiografía marxista del siglo pasado por lo tanto sí sí que es sí que es bonito eh, hacer historia porque te permite moverte por este mundo decía antes donde no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y ni siquiera a dónde nos quieren llevar, porque los que normalmente controlan el mundo tampoco ahora lo están controlando demasiado. Porque no pueden, claro. Y, muy interesante todo esto que dices. Eh, y ahora, si te parece, pasamos a una sección de la entrevista un poquito más dinámica, en la que yo te voy lanzando conceptos y tú brevemente eh, me dices. ¿Qué te parece? ¿Vale? Adelante. Es un poco más eh, distendido, que... pero creo que estará, que estará bien. El primer concepto, el positivismo. El positivismo es la cosificación de la historia. Segundo concepto, el fin de la historia. Fue el mayor fallo filosófico que se dio en este siglo y en el siglo pasado. La base material de la nación. La base material de la nación es convencernos que las naciones no han caído del cielo, sino que las hemos construido desde la sociedad, desde abajo. Bien, siguiente concepto. La escuela de los anales. La escuela de los anales fue la corriente historiográfica más renovadora del siglo XX, cercana al marxismo. Y, y sumamente brillante en sus conclusiones duró lo que duró, pero fue mucho entre 1929 y el año 1989 por lo tanto, 60 años que para una escuela en este caso de pensamiento historiográfico es mucho tiempo Vale, y último concepto ¿Sí? eh, la historia total la historia total es un congreso, un concepto idealista, bien intencionado, por parte del marxismo y de la escuela de anales, pero que fracasó estrepitosamente. Nosotros hoy nos planteamos más bien hacer a, modestamente aproximaciones globales, porque, como he sabido, no se puede saber todo de todo. Muy bien. Y ahora, si te parece pasamos al minuto de oro, al minuto final, en el que le damos eh, libertad para que en un par de minutos nos expliques así una pregunta fácil ¿qué es, ¿para qué sirve la historia en la vida real? Mar Bloch decía que la historia sirve, sirve para vivir mejor. José Fontana decía que la historia debe servir para avanzar hacia el socialismo. Yo me colocaría entre ambos. Diría que la historia debe servir en este confuso y peligroso, pero también esperanzador, siglo XXI, para ayudar a los ciudadanos a discernir entre los buenos y los malos futuros que nos esperan. ¿no? Porque puede suceder lo peor y puede suceder lo mejor. Y la historia debe ayudarnos a hacer eh, esta prospectiva, basada en los análisis históricos, donde se incluya también los análisis del presente desde el punto de vista de la historia, evitar los peores futuros y conseguir los mejores futuros para la sociedad global, y cuando hablo de la sociedad global, hablo de la sociedad mundial, no vaya a ser que pase como lo que está sucediendo con la vacunación, donde los países de lo que antes llamábamos primer mundo estamos más de la mitad de la población vacunada y los países, y países de África, de Asia y de América Latina tendrán que esperar todavía tres o cuatro años más para llegar a ese grado de vacunación. Mucho por hacer y la historia nos tiene que ayudar para construir ese mundo feliz para todos. Vale, eh... Muy bien ahora hacemos la última parte que esa parte es lo que te he dicho de una obra para que alguien que no es de nuestro mundo se acerque a nuestro mundo sí bien yo eh, dudo, entre dudo entre dos dudo entre dos dudo entre dos obras no yo decía que, que vivimos de las rentas eh, que dejaron la, las vanguardias Historiográfica del siglo XX, ¿no? eh, que también tenemos que afrontar autocríticamente, pero han, di han dicho cosas interesantes. Y, y, y yo recomendaría: Introducción a la historia de Mar Bloch por el lado de Anales y que es la historia de E.H. Carr por el lado mm, marxista. Eh, son dos obras pequeñas, pensadas para la divulgación. Y, y los problemas que tratan son eternos para el, para el oficio de, la, de, de, de historiador y básicos, además, para, a la hora de plantearse eh, ser historiador, empezar por las mejores referencias de nuestro pasado historiográfico cercano. Perfecto, pues ya está. Uh, entrevista, a partir de aquí, lo no que queráis hablar, pero esto ya era para la banda, no para ¿sí? grabando.